La dos, sí, no, te, no te enganchó, no te enganchó nomás y no, no hay mucho que hacer bon? con eso. Claro, pensé es como, como lo que pre, pre, pre, pre, es como lo que tú decías: hay gente que le enganchaba y gente que no. A las que le la enganchaban, se comían la wea. Sí, es único. buenas una serie de cuatro temporadas y que en realidad la cuarta era totalmente innecesaria, muy mala, se pegaron las no así como el bueno nunca estuvo muerto, que estuvo vivo, oh, yeah. ya, bueno. ya, la, oh, sí yo creo que pegaron, como que cacharon la fórmula y como que no ahí que, sí no, era lo no, que tiene. En la tercera temporada la que estaba de más, creo que porque la, eran tres temporadas. A mí, mi me, me gustó porque enganché con la serie y tenía, yo partí viendo la 2, y después vi la 1, la 3 y la 4. Después la vi yeah. igual que Ajá, igual vale. que la 4, no me gustaba mucho, pero igual eh, me la comía. Era una weá así buena, buena, buena. Lo que pasa es que todo el rato era como el gato y el ratón, entonces te dejaba metido esa Brain Es una serie súper antigua que hace con la gente de ahora. De, eh, se trata de que. El, eh, eh, esa weá es como agujeros de guión, yo creo. Que meten al el hermano preso por matar, como al hermano del presidente, creo que era, una weá así. Y después la sí, serie sí, termina sí. matando a mucha gente, ¿no? sí. o sea, sí. pues. Bueno, bueno, Entonces, se... como que. Sí, como los superhéroes que rescatan a la loca, pero termina matando a toda una ciudad, pues, obviamente Entonces, como. Era raro. Pero, la segunda temporada era muy buena porque tenía una hueá muy, y era justo el mismo, con el mismo tiempo que de dos. Entonces, era la misma dinámica que los hermanos escapan de la cárcel, se escapan con muchos presos, que eso lo explica la uno, vale, ah. eh, eh, un, eh, el hermano cae preso, el hermano que inteligente eh, lo se mete y lo saca, y van cachando varios hueones malos, ¿cachai? Que eh, van a salir y salen varios hueones. Y en la segunda temporada, el escape. ¿cachai? Sí, sí, sí, sí, verdad. Eh, sí. Básicamente todas las temporadas se repetían un poquito, ¿eh? repetían la misma estructura. Sí, sí. lo que pues, pasa es sí. que en la, eh, eh, en la, en la, la primera eh, eran, había una weá que me llamó muchas veces que luego pasaba. Eh, y en ese tiempo estaba muy medio el lenguaje corporal. El weón estaba con las manos dentro del bolsillo. Y eso significa que cuando la gente está, esconde weá, esconde algo. Y ahí ya. entendí el Estaba todo el rato así. Entonces, para la gente que vea la serie, no pues, lo Y, ya pues, en la cuarta termina en como una en una cárcel de Costa Rica, en Centroamérica, no, no Sí, después, sí, la, pues. mm. empiezan a repetir la fórmula, pero en otro lado. Pues. A eso a ese me sí, refería. Ya, y en la cuarta ya finalizan todo. Y, eh, pero ahí como que igual hay varias hueás raras, que, que la loca nunca estuvo muerta, porque matan a la mina el hueón principal, y después está viva, y la hueá pero sigue siendo buena la serie, o sea, como que no no es mala. a mí me gustó no. la dinámica de la serie, esa guay me enganchó gris. muy bien, sí. muy bien. Pero era era un poquito lo que te decía anteriormente de, de, de, de la identificación de las películas, que finalmente, ¿por qué una película es buena porque una serie es buena? Por los personajes y por la, el, por la estructura de la historia, y eso es Prison Break un poquito, po. estaban los mismos personajes y la misma estructura, se Eran locos atrapados que después de alguna manera tenían que salir y escapar de, de una manera que, de una prisión o de un lugar que era imposible. Y se iba repitiendo todas las toda la temporadas. Y eso, eso es lo que hacía buena, porque eso es lo que uno estaba esperando siempre. A mí Prison la, Break la, me, me, me gustó, pero también me pasaba que la encontraba un poquito. De, si los personajes hubieran sido más feos de repente, hubiera sido más realista, ¿cachai? Pero todos los personajes eran muy bonitos, muy hermosos, muy modelo, entonces, claro, ahí tenía tenía una cepillada hollywoodense ahí, que, que... ¿Cuál es cuál cuál es el ¿Cuál es tu rollo no, de la hermosura, ¿Cuál es tu rollo de la hermosura? tengo problemas con, ¿Con la, gente la gente hermosa, con Cristian de la Fuente, tengo muchos problemas con Cristian de la Fuente, güey, hijo de puta. ¿Cuál es tu problema con la gente bella? No sé, envidia, envidia, envidia de la mujer. Oye, reloj, la gente mi... <ríe> Oye, mi segunda temporada, mi segunda serie favorita, pero estoy seguro que no la habéis visto, ni siquiera sabes cuál es. Se llama Bojack Horseman. Sí, sí, la conozco. Sí, buena. No, no, me, me gusta porque pensé que iba a hablar como al vacío. La del caballo, la... Es Hermosísimamente triste, weón, y es tristemente hermosa, weón, es genial. Es Existen, genial. pero su, un cuestionamiento una... a la vida, sí, weón. Sí, filosofía y frases que son de verdad, weón, que son puños de así de realidad en tu cara, weón. A mí, de verdad, a mí pues voy a hacer más de un culmen del audiovisual, no solo de la serie, sino que de, de todo el concepto audiovisual en general, videoclip, película y toda la hora. Porque la manera que trata la vida, weón, es muy real. <risa> y, y más eso, encima de la tira con, con comedia, ¿cachai? ¿sí? Una vez, una es vez, vez la hablamos, la hablamos una vez en los podcasts, no sé, hace muchos podcasts atrás. Que, eh, esta película es, es, para la gente que quiera lo que la, la serie es, es como todas las Half Men pero dramática, pero más que, tiene que ver, lo sí, es que, es que ver lo de, que pasa. de la, de la sí, fama. Tiene, sí, sí no sí tiene o sea, quizás no es muy buena la comparación pero es para que la gente con una idea si no la cachamos pero, no, dale, dale, dale, dale, dale, dale, pero el, el rollo que tiene esta serie es que qué pasa después del éxito ese es el rollo ese es el rollo, ese ese, rollo es el, porque el el el éxito es muy peligroso ¿sabes? es muy peligroso sobre todo cuando tú no tienes una base valórica o un sustento psicológico que te ayude a sopesar Porque el loco vivió el culmine y después, lo que pasa, por ejemplo, futbolista ¿Y después que futbolista sí? qué ¿Y después que sí ¿Qué y, ¿Qué y el loco tiene un vacío, sí, sí, sí. un vacío todo el rato que hace que se da vuelta en esta weá y nada sí. Lleva un, un por a vivir a la casa, weón, que el porte cero... Eh, sí. Tiene a la, tiene la, una representadora, que una representante, que un gato, una gata. Que se deja ver que de repente parece que tienen relaciones, parece. Sí, sí, está muy bien esa wea. eh Los personajes, claro, porque cada uno representando como el mundo de Hollywood, y mundo, eh, está muy bien el contexto, porque es un mundo... Que lo tiene todo, o que aparentemente lo tiene todo, no podéis pedir más. Y aún así sufre, tiene muchas depresiones, tienen bueno, peleas de vida y todas narradas de una manera muy muy divertida. Mira, acá vamos a hablar de Nelson D. Olivares, que nos dicen vean Umbrella Academy. Ese es muy bueno. Ah, bueno, ah, ver, sí, es sí que... también es buenísimo. Vamos, de Ceño, un vamos amigo a mío que nos jugamos a la pelota, a la pelota. gran amigo. Sí, eh... Eh, hombre, la eh, Yo, de hecho, la, la iba a poner con The Voice como representante de, la, de las nuevas series. Pero claro, había que elegir cinco nomás y puta, la tuve que dejar. Bueno, pero es que hay algunas series que podríamos hablar, que quedaron a esperar, que no sé si son un montón buenas. Eh, y, pero igual pero, se, pueden, eh, sí, ¿no? se pueden discutir. Para, para momento, ¿sí? eh, ¿cómo está Oye, lo, lo último de Boya, Hortman, ¿qué quiero decir? Lo último que... Yeah, yeah. Tiene el mejor, el mejor capítulo de la historia de las series. Eh, eh, es el penúltimo capítulo de Voy a Que ya. de verdad eh, Puta no, quiero Porque de verdad me gustaría que la gente lo viera Pero es tremendísimo De un dramatismo increíble De una poesía hermosa Y, y cuando hablan de cine feminista Siempre se habla de como de protagonistas mujeres Pero en esta ocasión es la directora Y una guionista, y son mujeres y las dos hicieron Bárrele. esta cúlmine de, de, de, de, de capítulo. Entonces, a mí eso me gusta cuando hablamos de cine femenino, de cine femenino. Oye, ¿estáis que fondo, me quedan 10 segundos? No, no? Exactamente. Quedan 7 segundos. Se corta y te vuelvo a llamar y finalizamos.